Muy buenas, ya estamos en la página 4. Como veis, ya tenemos muchos elementos creados porque entendemos que disponéis de los recursos suficientes para hacerlos. Le hemos puesto un fondo, un título con la letra Satisfy, un párrafo a la derecha en la que hemos establecido una dinámica de grupos y un botón de ayuda para el tutor o la tutora. Luego nos queda insertar el vídeo. Lo podemos hacer de varias formas. ...a través de un enlace, pero en nuestro caso no quedaría atractivo... ...por tanto lo descartamos... ...de una URL o insertándolo a través de un iframe. E ...así que vamos a empezar... ...ya hemos seleccionado el vídeo en YouTube... ...es vapear mejor que fumar... ...nos vamos a compartir... ...y lo vamos a hacer de las dos formas... ...en el primer caso tenemos aquí una dirección que vamos a copiar volvemos a nuestro Genially y le vamos a decir insertar. Aquí vamos a pegar la URL, le decimos pegar, le damos a intro y nos aparece el contenido ya embebido. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ajustarlo a la página. Una vez que lo hemos ajustado, pues le damos a visualizar y nos aparece el vídeo como veis no tiene ninguna animación así que vamos a hacerlo ahora de la otra forma Le editamos otra vez borramos nos vamos a youtube y aquí si observáis tenemos un botón de insertar en el botón de insertar podemos empezar en un tiempo determinado clicando aquí diciendo en qué tiempo vamos a empezar el vídeo mostrar los controladores de reproductor que nos interesa y ya solamente vamos a copiar el iframe copiar, ya lo tenemos copiado, nos volvemos a nuestro Genially y ahora le tenemos que decir otros. En otros vamos a insertar aquí el contenido externo. Le damos a botón derecho del ratón, pegar y lo insertamos. Lo ajustamos y además le vamos a dar una animación de entrada que sea rotar. Vámonos a previsualizar otra vez. Y ya está completa esta página. Así que nos vemos para hacer la página número 5.